Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ya lo dijo aquel poeta, Machado, que en gloria está. Todos somos caminantes, unos hacia el norte van. Otros hacia el sur, que vienen Y todos buscando un destino Todos volamos con el viento Unos vientos hacia el norte Otros vientos hacia el sur Buscando todos un buen atvenimiento. Buscando todo, un buen advenimiento. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ya lo dijo aquel poeta. Machado que en gloria está Ya lo dijo aquel poeta Machado que en gloria está Algunos se encuentran en el camino Otros lo siguen buscando Y en esa búsqueda universal Muchísimos caminos encontrarás Procura encontrar el tuyo Esperando que sea el correcto Y si al caso no lo encontrarás No te venzas, regresa de nuevo al comienzo Caminante, no hay camino te hace camino al andar, ya lo dijo aquel poeta, Machado que en gloria está.